Satepan de John Jesús opano goxelados de Yemarg de Galilea catlenui qui Tiberias, mi que tlaca ollaques Jesús, porque o que señales tin catleejo que en Chihuaya y caí poder y techkukoke, entonces Jesús utlejo que se tepet Iwannompa ó motlaes i y cuacó yo hace de jeir wi buen judíostinín Pascua. Ni Jesús o quitac ni xatequismique tlaca juwalaya jinahuac, y cua felipe. Cantico atigu pan para matlacuaca nochtin y Jesús y conoquitastlan felipe para quitas porque en Jesús yo que quichiguas, y Juan Felipe oquinanquili. Machcachilis ticuasque o denarios de pan para matlacuaca nochti, porque machcachilis quicuasque niun ajachin y cuacón Andrés y Nin Simón Pedro, Catlenuisque no es oyeka y mo un en Jesús o quisto, Niancas que se chuco, Catlenquipia y le pan de cebada, y guanome michin, pero machicaxilis para nochti, y cuacón Jesús o Quito. Siquimilhuica, nochtima y te un lugar oyeca shibuyo y guan nochti no o motlalisque, y que es macuilemil tlaca, Jesús que en pan, o motlaso y nabac Dios. Iwanokin kinshexelilin tlaka katle oe watoka. Iwano y kamichime. Iwan tlaka cuale otla hasta uishwike. Iwano yo uishwike. Jesús o kimilwi imo Shikoluloka nochitlano sobraro. Para mitla maitlacawi. Yehwa no katlejo sobraro de yon makwile pan de cebada. Iwano kintemitike matlakliwa mechikime. Ni o que en un milagro katle Jesús o que o que y pa' Y hay un profeta catle o ma'wiki y Pero ni Jesús o que cuenta ni co'quenequiaski wikani y kachikawa para mayeto rey. Y me y casco y para un payetos y celti.